bienvenidos a la felicidad de Axel comencemos Axel es Axel el Axel fue el primer amigo que tuve y que conocí una vez Axel y yo fuimos apodados Michael Jackson antes llegué a pensar que Matías y Axel eran hermanos pero no ya que no son del mismo color ya vi cierta similitud entre Axel y Amaru antes pensaba que eran parecidos pero no sabía por qué Axel. Y Santiago también. Axel. Parecía que antes subía videos, pero ya los... Axel le gusta mucho el Axel se ríe de las cosas raras. Y para finalizar, está un secreto muy profundo de Axel. ¿Los quiere escuchar? Bueno. Axel... Le gusta...